Hola Virgo, ¿cómo estás? Me encanta que estés aquí nuevamente con nosotros recibiendo este súper bonus de dos mensajes canalizados por parte de los arcángeles y por parte de ese poder superior en el que tú creas para que complementes tu guía mensual de diciembre con esta eh, información, con estas herramientas, con estos mensajes, Virgo y bueno, te invito a suscribirte al canal, darle like, activar la campanita Recuerda que es muy importante para nosotros de esta manera, sabemos y, con, y podemos llegar a más personas a través de tu apoyo, ok Virgo, vámonos, vámonos con lo que tienen para ti en este momento los ángeles, te voy a presentar, mira este es nuestro mazo de cartas, el que siempre nos acompaña fielmente. Y te voy a presentar dos cartas La primera se va a referir al mensaje que tienen los arcángeles para ti Y la segunda al mensaje canalizado por ese poder superior en el que tú creas ¿Vale? Entonces, vamos Virgo Vamos a empezar El primer mensaje que tienen para ti tienes tomar una decisión Creo que está un poquito abajo Ahí está Tomar una decisión Y con esto te dicen que esta carta te sugiere que estés atento a aquellas emociones y aquellas experiencias que están rodeándote, pues no todas estas experiencias merecen tu atención. Okay, hay experiencias en las que vas a estar en las que de acuerdo a tu vibración de miedo o de abundancia, todo depende de ti. Se van a estar presentando y vas a es importante que estés atento a aquellas que sí merecen tu atención. Es muy posible que alguien te ofrezca consejos o frases o palabras engañosas como basadas en el ego, como basadas en una en un interés solamente de de, de, de querer salvarte de algo, ok, o que trate de usarte para maniobras deshonestas en su vida, entonces es muy importante que te mantengas en observación y de cierto modo alerta, observa cuidadosamente el comportamiento de aquellas personas, ¿Qué es lo que se está reflejando en ti, ok, ¿Qué es más bien lo que estás sintiendo, que estás vibrando y que en automático se presenta ante ti para que lo sanes. Es importante que identifiques aquellas señales que en tu alma se sientan como una alerta para que puedas eh, moverte, siempre muévete a lo que te genere paz. Estas señales pueden ser eh, algunas, no sé, tal vez unas, unos comportamientos con arrogancia, con soberbia... Eh, que puede ser que percibas alguna mentira o incluso eh, se exageren en ciertas situaciones, ¿no? Entonces es importante que lo observes, que preguntes en ese momento qué es lo que hay que sanar en ti a través de esas experiencias. Algunas veces eh, la mente te dice que no sería tan efectivo dejarte guiar por tu alma, sin embargo, eh, para evitar aquellas experiencias que te quiten la energía es importante que siempre preguntes qué es lo que quieres aprender de, qué es lo que requieres remembrar, qué es lo que requieres aprender de esa situación para que lo sanes. ¿Okay? Es muy importante también, Virgo, que antes de hablarle a la gente de todos tus proyectos, de todos los sueños o de todos los planes que tienes, te mantengas en esta reserva de información para que estos sueños y estos mensajes de tu alma realmente sean transmitidos a ti de una manera transparente y genuina ok y finalmente es importante en este mensaje canalizado del poder superior en el que creas, la limpieza de la casa, es importantísimo Virgo que hables con este poder superior y te dice hoy, yo tu poder superior quiero que sepas que cuando te sientas solo o sola y tu corazón esté turbado, háblame, habla conmigo, deja que mi presencia llegue a ti y te envuelva y te traiga paz. Pues ese es mi interés genuino, que vivas en paz Gracias por estar aquí Virgo Te mando un abrazo, un beso, un apapacho Deseo que estés teniendo y estás preparándote para una, a un cierre de ciclo bastante, bastante bueno Que tus fiestas decembrinas sean amorosas y totalmente, totalmente nutritivas para ti Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita, nos vemos en el siguiente video y si tú deseas una guía personalizada para tener las llaves que te van a llevar hacia la abundancia y la prosperidad en tu vida en la siguiente década, en el siguiente año 2020, mándanos un correo y en respuesta te enviaremos las opciones para que elijas la que mejor se acomoda a los deseos de tu alma. Un abrazo.